Módulo académico de aprendizaje, lengua materna. Unidad didáctica 2. La competencia para escribir es tan importante como la competencia de abstracción, la competencia para la investigación, para aprender y actualizarse, etcétera, que son comunes a todas o casi todas las situaciones. En este sentido, la enseñanza y el aprendizaje formal de la lengua materna deben generar una sinergia en lo que se conoce como los enfoques gramatical y discursivo, a través de los cuales el estudiante puede dar cuenta de una actuación contextualizada en las situaciones comunicativas que se le presenten. Teniendo en cuenta lo anterior, en esta unidad didáctica se hace énfasis en las fases de la planificación textual, los esquemas de representación de ideas, las estrategias de redacción y revisión del discurso. Este soporte teórico estará dado en gran medida por la escritura progresiva de textos, la consulta a diversas fuentes de referenciación bibliográfica y la revisión de recursos educativos digitales. Los criterios de desempeño presentados para esta unidad didáctica logran concentrarse a partir del desarrollo de tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera denominada Confrontando mi Saber, que pretende promover la autoevaluación y reconocimiento de los saberes previos, los cuales serán fundamentales para el desarrollo de la propuesta formativa. Las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación Planificando el texto escrito y produciendo el texto escrito que abordan los aspectos específicos de la temática del módulo y, finalmente, la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 3, reconociendo lo aprendido que presenta la revisión de los saberes adquiridos. La metodología que direcciona esta unidad didáctica está anclada a los preceptos del aprendizaje significativo, que promueve el aprendizaje de los criterios de desempeño a partir de la estructuración de técnicas discursivas, las cuales derivarán productos de orden textual relacionados con la producción de discursos orales y escritos en el marco de los diferentes contextos comunicativos.